¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con, la, con el voto de la población. Elegir a los sacerdotes de cada comunidad que sea la población la que los elija y no que todo es impuesto es una dictadura la dictadura perfecta es una tiranía la tiranía perfecta por algo Darío le dijo en un, un momento ¿dónde vas? santo tirano Así, santo tirano lo veía Darío con toda claridad santo tirano ¿Con qué autoridades me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo de parte de la población para ser nombrado obispo?